Buenas tardes a todos, soy Luisa Baladón, bienvenidos. Soy psiquiatra y soy adjunta a la Dirección de Salud Mental en Parc Sanitario San Juan de Adeu. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Antes de todo, agradecer el poder participar en una iniciativa como esta, la plataforma Som Salud Mental 360, que como sabéis es una iniciativa de la Orden de San Juan de Dios con el objetivo de poder compartir el conocimiento y la experiencia de todos los agentes implicados en la atención, los profesionales, los usuarios, las familias y el mundo asociativo, y poder dotar a la ciudadanía de recursos que puedan acompañar, dar una información fiable y fidedigna, empoderar, sensibilizar y promover la salud mental. Dicho esto, vamos a iniciar el webinar Cuidar y Cuidarse, y cómo afrontar el retorno a la actividad asistencial, que está enmarcado dentro del ciclo de webinars de salud mental y COVID-19 que ha organizado la plataforma. Eh, antes de nada, y para que no se me olvide, deciros que tenemos las redes abiertas y que el Twitter está activo y que podéis eh, hacer los comentarios que queráis con el, con el hashtag, momento, decirlo bien, son 360 cuidarse. Bueno, todos sabemos el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en la población, en el sistema sanitario, pero no nos podemos olvidar de, de los profesionales. Hemos vivido una situación sin precedentes, hemos trabajado en, en unas circunstancias de, de extrema presión, con una demanda creciente... Que, que no se podía controlar y que aumentaba exponencialmente, y además con unas características especiales que ha hecho que esto ha sido pues, de un peor manejo. ¿no? De entrada no se disponía de un conocimiento extenso de la enfermedad y tampoco de la evolución. No, no sabíamos predecir cuáles eran estos eh, enfermos que iban a tener estos empeoramientos drásticos, por otro lado, tampoco teníamos unos tratamientos probados efectivos. Hemos tenido protocolos que han ido cambiando constantemente en, en muy poco tiempo. Los profesionales, Algunos profesionales se han visto en la necesidad de tomar decisiones imposibles, que les han planteado dilemas éticos y morales. Hemos tenido profesionales que, que han estado haciendo trabajos que no habían hecho hace mucho tiempo o que simplemente no habían hecho nunca, ¿no? Pues nos hemos encontrado con especialistas de pediatría, de digestivo, de dermatología, incluso de psiquiatría, atendiendo a, a enfermos COVID. Tampoco se nos puede olvidar que las condiciones de seguridad en algunos momentos y en algunos lugares tampoco han sido las idóneas y esto ha podido hacer que aumente el miedo el miedo al contagio propio y lo que esto pueda conllevar como el contagio a los seres queridos y a, y a los seres cercanos, ¿no? que ha hecho que muchos profesionales se hayan aislado y se hayan confinado y hayan restringido su contacto con las familias y, y hayan quedado pues en hoteles o incluso en algunos medios como los residenciales confinados en las propias, en las propias residencias. Eh, pues todo esto no es gratuito. Tiene un precio y tiene un precio en la salud, ¿no? en la salud de los profesionales. Y un poquito de esto es de lo que vamos a, de lo que vamos a hablar esta tarde. Esta tarde vamos a contar con la presencia de, de tony Calvo, director de la Fundación Galatea, de Ramón Santes Mases, enfermero de cuidados intensivos del Consorcio Sanitario de la Noia, de Gema Morales, auxiliar de enfermería de la Fundación Instituto San José de Madrid. ¿Y cómo va a funcionar este webinar? Bueno, pues cada uno va a tener una intervención aproximada de unos 7-8 minutos y una vez que finalicen las intervenciones, tendremos tiempo para generar un poco de debate y preguntas a los ponentes que vosotros vais a poder ir realizando durante todo este tiempo en el chat. Nosotros iremos recogiéndolas y después daremos, daremos respuesta. Entonces, si os parece, Podemos empezar con la intervención de, de Tony Calvo, eh, psicólogo y director de la Fundación Galatea. Toni. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes a todos y a todas. Y ante todo, eh, agradecer a la organización de esta webinar, eh, a Alex, a Luisa y también a Cristina Molina, que fue la persona que primero me habló sobre la posibilidad de participar en este, en este encuentro. Muchas gracias, es un privilegio y un honor compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Dispongo, o disponemos entre todos, de poco tiempo para, para presentar un poco los contenidos. Por tanto, yo me voy a centrar fundamentalmente en esta primera presentación, en cuatro aspectos clave, atendiendo también a las sugerencias que Alex me ha ido haciendo las últimas semanas. El primer aspecto es situar, situaros uh, sobre eh, la Fundación Galatea, para los que no la conozcáis. Eh, lo segundo que voy a hacer es eh, hablaros del teleapoyo psicológico, que es este dispositivo que la Fundación Galatea puso en marcha eh, con la eclosión de la pandemia. Eh, el tercer elemento va a ser daros datos asistenciales y un poco el perfil o retrato robot de los profesionales que hemos ido atendiendo. Y un último punto, el cuarto punto, que son algunas recomendaciones. Y, por supuesto, por supuesto estar a vuestra disposición para el debate, para recoger, compartir opiniones, eh, o lo que sea necesario. Eh, la Fundación Galatea lleva más de 22 años trabajando en la salud mental y los trastornos adictivos de los profesionales de la salud. Muchos de vosotros conoceréis el principal antecedente de la Fundación Galatea, que es el PAIN, el Programa de Atención Integral Médico Enfermo, que se puso en marcha en 1998. Eh, hoy la Fundación Galatea dispone programas eh, para atender a médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, veterinarios, odontólogos, eh, fisios, eh, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y a lo largo de estos eh, más de 22 años hemos atendido eh, a más de 5.000 profesionales, con un nivel, dijéramos, de éxito, entre comillas alrededor del 85% de los casos. Eh, por tanto, eh, dijéramos que la salud eh, y la salud mental, emocional, de los profesionales de la salud es nuestro objetivo desde hace mucho tiempo y es lo que nos eh, obligó a poner en marcha el TAP, el teleapoyo psicológico, eh, eh, con la eclosión de la de la pandemia. Deciros un punto que me parece especialmente interesante, que es que antes de la pandemia nosotros teníamos un dato fruto de los diferentes estudios que de manera periódica realiza la Fundación Galatea para cada una de las profesiones del ámbito de la salud. Es decir, periódicamente hacemos un estudio sobre salud, estilos de vida y condiciones de trabajo para cada una de las profesiones y... Sabíamos, antes de la pandemia, bastante antes de la pandemia, que la percepción de mala salud mental de los profesionales de la salud es superior a la percepción de la mala salud mental de la población general. Es decir, la sensación, la percepción que tienen los profesionales sobre su salud mental es peor que la que tiene la población general, que son a los que están atendiendo. Este es un dato eh, interesante, relevante, no es el mismo en cada una de las profesiones, pero todas ellas eh, tienen la sensación de tener una peor salud mental que la población general. Eh, la Fundación Galatea tiene tres líneas de trabajo. La asistencial, sabéis algunos de vosotros que incluso contamos con una, una clínica monográfica, con la Clínica Galatea, que tiene en su cartera de servicios una unidad de acogida, una unidad de consultas externas, una unidad de hospitalización y eh, un hospital de día. <ríe> tenemos una segunda línea, que es la línea de formación. Desde hace mucho tiempo vamos dando formación a los profesionales de la salud para prevenir problemas de salud mental y trastornos adictivos. Desde hace tres años tenemos un aula de formación online. Os invito a que podáis entrar en la web de la Fundación Galacia y conocer el catálogo de formación que tenemos previsto. y también nos eh, dedicamos, como decía hace un momento, al estudio y a la investigación sobre la salud eh, de los profesionales de la salud. En estos momentos, y en relación al COVID-19, estamos inmersos en cinco estudios, eh, tres de los cuales a nivel internacional, dos más locales, sobre la incidencia en la salud emocional de los profesionales de salud en, en el entorno de la pandemia. Eh, como os decía, eh, llega el mes de marzo eh, Explota el tema de la pandemia y, como en muchos otros dispositivos y en muchos otros lugares, como decía Luisa, eh, nos reunimos de manera súbita y tenemos que tomar decisiones. Eh, recuerdo una conversación con el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, con el doctor Jaume Padrós, que me dice, oye, prioridad total a los médicos que queden confinados. Eh, por supuesto, todo lo que era cualquier tipo de planteamiento de atención presencial queda relegado y automáticamente eh, el objetivo era disponer de una plataforma telemática, si pudiera ser específica, con el máximo de seguridad para los profesionales y para los profesionales que estábamos atendiendo, que nos pudiera garantizar un buen trabajo en este sentido. A partir de ahí, eh, disponemos de la plataforma, no, no, no, no tuvimos en cuenta pues, otros, otras ofertas, como podría ser Zoom o podría ser eh, cualquiera de las que conocemos, eh, Skype, etc. Decidimos eh, escoger una plataforma que nos diera seguridad y que en este caso eh, estaba vinculada al ámbito de la salmantal. Hubo una entidad que nos ofreció de manera gratuita esa plataforma y es la que estamos utilizando ahora, adaptándola continuamente a las necesidades que vamos detectando. Hay un momento muy importante, es decir, nosotros decidimos eh, hacer un teleapoyo psicológico de entrada dirigido a profesionales de salud en Cataluña pero aparece la Fundación La Caixa y nos ofrece su importante impulso con una condición, que podamos ofrecer el teleapoyo psicológico a los profesionales de la salud, de los servicios sociales y del ámbito de la residencia de mayores de toda España con lo cual eso automáticamente, como os podéis imaginar, nos comprometió a redoblar esfuerzos y a, poder, a poner en marcha un dispositivo, un dispositivo de unas dimensiones mayores. Eh, gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, pero también gracias al apoyo del propio Ministerio de Sanidad, de los tres Consejos Generales de España, de Médicos, de Enfermeras y de Psicología, y también de la Fundación Baldwin Foundation, la Fundación del Rey Balduino de Bélgica, que también nos aplicó fondos a este trabajo, y también de Almirall Vamos rápidamente a daros datos. A final de agosto, hemos atendido casi a 800 profesionales del ámbito de la salud, habiendo hecho prácticamente en concreto, 2.690 intervenciones, casi 2.700 intervenciones. De eh, estos casi 800 usuarios, un 69,7% eh, les hemos dado, entre comillas, el alta después de haber hecho una media de cuatro intervenciones en cada uno de los casos. El 85% de los usuarios del TAP, del Teleapoyo Psicológico, son mujeres, la media de edad son 43,3 años, ¿por qué 85% son mujeres? Dos comentarios, seguramente obvios para la mayoría de vosotros. En primer lugar, eh, gran, la, la mayoría de las profesiones de ayuda, de las profesiones del ámbito de la salud, están ocupadas, por decirlo así, por mujeres, dos datos, eh, 80% de estudiantes de medicina son mujeres, 60% de la colegiación, de los colegios de médicos de Cataluña, son mujeres, y la segunda consideración, y es que sabíamos antes de la pandemia, y ahora se constata, que las mujeres, profesionales de la salud, eh, piden antes y, y con menos problemas ayuda cuando tienen la necesidad de ser apoyadas. Este es un dato que sabíamos y que se confirma en estos momentos. Lógicamente, en la medida que podemos, o se puede intervenir antes, el pronóstico siempre es mucho mejor que eh, cuando eh, se trata de una intervención más tarde. Eh, ¿Qué perfiles? Hemos atendido un, un treinta y cuanto, 34% de médicos y eh, luego hemos atendido un 46% de enfermeras y también auxiliares de enfermería. Eh, eh, eh, 47% trabajan en hospitales y 21% en áreas básicas de salud y un 10% en residencias de mayores y en centros sociosanitarios. El motivo de pedir ayuda fundamentalmente es por un concepto un poco amplio, que es sufrimiento emocional, y ahí os tengo que hacer distinguir dos momentos. El momento marzo-mayo en que eh, lo que predominaban eran demandas vinculadas, vinculadas a lo que nosotros llamamos en su momento el triple miedo, antes Luisa lo comentaba, miedo eh, a no disponer de los eh, recursos y el arsenal terapéutico para atender a los eh, pacientes. Este era el primero. El segundo, el miedo a contagiarse y dejar en la estacada al resto de de miembros del equipo, este era el segundo, y el tercero, el miedo a contagiar, como decía Luisa, al propio entorno familiar, que hizo, como también ella comentaba, que algunos de los profesionales se autoconfinaran. ¿eh? Dentro del confinamiento general se autoconfinaron Ese triple miedo iba acompañado con cuadros de ansiedad, cuadros ansiosos-depresivos, con insomnio y con un comentario recurrente en torno a la incertidumbre las dificultades de saber cómo esto podía evolucionar. No nos olvidemos que los profesionales de la salud, la mayoría de vosotros seguramente que lo sois, estáis, dejándome decir así en un tono coloquial, estáis programados o estamos programados para ayudar a otros y en un trabajo muy protocolizado, muy a sabiendas de lo que tenemos que hacer casi en todas las situaciones, con unos niveles de exigencia altísimos. Y lo que estaba ocurriendo en marzo-mayo ponía mmm, patas arriba con todo lo que llevábamos eh, aprendido e interiorizado hasta ese momento. Por tanto, eh, en esa primera etapa, marzo-mayo, esto era lo que dominaba. Pero hay una segunda etapa eh, que va apareciendo eh, junio-agosto, que es la etapa, eh, pasamos del miedo a la rabia. Es otra la, la emoción de la, de la emoción dominante en este momento es la rabia. Una rabia eh, vinculada eh, sobre todo al hecho de que, como también comentaba Luisa, muchos profesionales, eh, aparte de no poder contar con X o tener que, que trabajar en situaciones muy complicadas, les cambiaron de función, les cambiaron de equipo, incluso les cambiaron de lugar de trabajo. Recuerdo una médica, una médica de primaria que va a ponerse la bata en el vestuario y dicen «Oye, coge la bata, pero te la pones en la residencia de mayores que hay en tal sitio, tienes que ir ahí, tienes que empezar a valorar la situación». ¿no? Sin más explicaciones, sin más consideraciones. Por tanto, una rabia junto con un cansancio físico y emocional, y, una, y ese para mí es un punto importante del cual espero poder hablar un poco más tarde, con unos niveles de crispación eh, e irretabilidad muy altos, que eh, condicionan el ámbito relacional con los compañeros de trabajo y con el entorno eh, pareja-familia. La gran sorpresa que hemos tenido en el trabajo eh, del TAP y de la Fundación Galatea es, y ese es un punto interesante, una conversación que hemos tenido antes, previa a la conexión en directo con Luisa y otros compañeros, que es un punto importante en relación al tema de los gestores, que también seguramente hablaremos luego. La gran sorpresa es que, aparte de la demanda individual, en paralelo nos llegaban muchas demandas de intervención en equipos naturales. Es decir, ya no tanto una demanda para atender al profesional individualmente en concreto, sino de poder intervenir en equipos que habían quedado muy fracturados, muy descolocados, eh, muy fuera de lugar y, eh, de alguna forma, que habían quedado incluso con componentes de esos equipos enfrentados. Tanto es así... Que desde el mes de mayo hasta ahora hemos hecho intervenciones en equipos naturales, interdisciplinares y grupos, tanto a demanda de los propios equipos como de los propios gestores y hemos alcanzado a un número cercano también a 800 profesionales. Es decir, aparte de los 800 que hemos atendido individualmente, hay casi 800 que hemos atendido también a través de intervenciones con equipos naturales. Ahí, el objetivo, fundamentalmente, era compartir vivencias, emociones, reflexión sobre la práctica, aprendizaje de la, de la experiencia con la pandemia, análisis de situaciones concretas, planificación eh, un poco estratégica a corto plazo y, eh, evidentemente, intentar aprender a manejar la, la incertidumbre. Eh, para terminar, eh, el cuarto punto que os quería sugerir son eh, algunas recomendaciones. Eh, una una eh, muy importante, muy importante. Eh, vamos a ver, eh, como decía al principio, los profesionales de la salud eh, les cuesta poco pensar en nosotros, pero nos cuesta muchísimo pensar en nosotros. Esto también lo sabíamos, estamos programados para enfocarnos a la ayuda del otro, pero menos programados, mucho menos programados, en pensar incluso de que seamos vulnerables. Y lo somos, por supuesto, parece una obviedad, pero lo somos. Entonces, para mí es muy importante el mensaje siguiente. Cuidarse no es una opción que pueda tener el profesional. Para mí, cuidarse es una exigencia ética y deontológica. Para que yo pueda cuidar, me tengo que cuidar. No puedo cuidar sin cuidarme. Insisto en que no es una opción. Uno puede preguntarse, ¿tenemos conciencia de nuestra vulnerabilidad y, por tanto, de la necesidad de cuidarnos? Posiblemente es muy baja esa conciencia. Incluso en nuestra formación durante la carrera, de eso no se nos habló, de muchas otras cosas no se nos habla, no habló. Pero sobre nuestra vulnerabilidad, no se habló. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y lo que voy a decir ahora lo sabíamos también antes de la pandemia y lo constatamos ahora a lo largo de la pandemia. Obtenemos profesionales de la salud muy bien formados, técnicamente y competencialmente muy, muy potentes, pero emocionalmente, y perdonarme la, la expresión muy discapacitados. Y cuando tienen que afrontar determinadas situaciones, como esta, muy excepcional, pero da la impresión que ha venido de momento para quedarse, Ahí se producen determinadas lagunas muy importantes. El enfermo, la enfermedad, el familiar de la enfermedad, la comunicación con el enfermo, con el familiar de la enfermedad, la complejidad de estas organizaciones sanitarias tan complejas y a veces tan poco sanas, que envuelven al profesional de la salud, tampoco ayudan. Por tanto, cuidarse es muy importante. Es una exigencia ética, insisto, y deontológica, no es una opción. Y dos, tres recomendaciones muy puntuales y termino. Primera, eh, sugiero que tengamos muy presente, muy en la conciencia, la necesidad de cuidar también las relaciones con las personas con las que estamos, tanto en el ámbito de nuestro equipo de trabajo como eh, de la pareja y de la familia. Para que nos rebote también. Si yo cuido, me cuidan. Si yo trato bien, fácilmente me van a tratar bien. Cuidar la relación es cuidarme a mí mismo. Segundo, vamos a incorporar un elemento que, como decía al principio, al profesional de la salud le incomoda muchísimo, que es la incertidumbre. La incertidumbre también ha venido de momento para quedarse. Vamos a tener que convivir con esa incertidumbre, hacerla cada mes Menos importante, pero en la medida que estamos donde estamos, saber manejar la incertidumbre es importante. Tercera cuestión. Vamos a intentar trabajar en clave de presente. Vamos a intentar no anticipar en clave de futuro y de manera amenazante. Tenemos lo que tenemos. Mejor trabajar con lo que hay que con lo que pueda venir. Lo que, está, lo que tenemos en el presente real, lo otro es una construcción mental. Vamos a situarnos en clave de presente. Hay otras recomendaciones para poder seguir eh, cuidando, cuidándonos, pero si os parece, creo que ya me he pasado el tiempo, eh, podemos plantearlas tal vez en, en, en el debate. Gracias. Muchas gracias, Tony, por la intervención muy interesante y seguro que después podremos debatir un poquito más toda la intervención. Ahora vamos a dar paso a Ramón Sánchez Mases, enfermero, como decíamos, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Consorcio Sanitario de la Novia. Muy bien. Eh, buenas tardes. Primero de todo, dar las gracias a la organización por poder estar aquí y poder explicar un poquito las vivencias en estos meses. Eh, me llamo Ramón Santos Mases y soy enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Igualada. Y primero os quería poner un poquito en contexto eh, el Hospital de Igualada. Es un hospital de segundo nivel con unos 900 trabajadores, más o menos, en el que cuando empezó todo el tema del COVID, eh, el brote afectó a la mitad de trabajadores del hospital y por tanto dejaba el hospital con una importante falta de personal. Eh, la falta de personal trajo consigo muchos cambios y llevó a la dirección de, del centro a, a tomar algunas medidas, como por ejemplo eh, el cambio de los horarios. Pasamos a hacer eh, turnos de 7 horas a pasar a hacer turnos de, de 12 horas. Aparte de eso, se echaron atrás muchas de las vacaciones que los, que los compañeros ya tenían programadas, entre otras cosas. También nos dimos cuenta, hablando con otros compañeros de, de otros hospitales y de otros centros, que lo que ellos estaban viviendo entonces en Igualada lo habíamos vivido hacía un par de semanas atrás. Entonces nos dimos cuenta que las medidas que se estaban tomando respecto a Igualada iban dos, mes, eh, dos semanas tarde. Eh, ya era lo suficientemente complicada la, la situación y muy estresante por diferentes motivos, como, podían ser, eh, como muy bien han comentado antes, eh, la falta de conocimiento sobre la patología, el miedo a la falta de recursos como EPIs, eh, monitores, respiradores, eh, camas de UCI, entre muchos otros. Eh, la falta de personal llevo también a que, como han dicho antes también, que mucho personal que normalmente no está en áreas de cuidados intensivos tuvieran que ir por primera vez cuando no es el ámbito que normalmente están acostumbrados. El hecho de trabajar con el EPI durante 12 horas, que si tenías suerte y tenías un día tranquilo, eh, te lo quitabas 10 minutos para desayunar, te lo quitabas media hora para comer y 10 minutos para merendar. Eso sí tenías suerte y eh, aprovechabas estos 10 minutos para beber agua, para hacer todo el resto de cosas. Después la impotencia que se sentía cuando eh, veías que no podías otorgar a cada paciente todo un tiempo que, que creías necesario, pero no podías porque tenías, sabías que tenías dos pacientes más que necesitaban tu atención y, y, y el sentimiento de impotencia que esto te provocaba. Aparte de eso, tuvimos la mala suerte de que eh, muchos compañeros de, del hospital o incluso de la unidad pasaron por la unidad de curas intensivas e eh, incluso un compañero lleva ya 170 días con nosotros, 170 días de, de UCI. Y con la afectación que esto está teniendo en todo el equipo, eh, el tener que tratarlo, el tener que, que ver cómo va cada día la evolución y ver que ha sido él, pero podía hacer, ser cualquiera del de, de resto del equipo, como podía ser cualquiera de los familiares que de cada uno de nosotros. Eh, la situación ya era muy compleja, que mientras estabas trabajando, estabas tan atareado que no tenías tiempo de parar y pensarte, pues mira, esta situación me provoca... No, mientras estabas trabajando, solo tenías tiempo de eh, seguir trabajando y seguir trabajando. El problema venía cuando salías del de, de hospital, y como por el tema del confinamiento no podías hacer eh, actividades de evasión, llegabas a casa y era entonces cuando empezabas a pensar y empezabas a darle vueltas a todas las situaciones del día y te dabas cuenta de, de la magnitud del problema que se estaba generando. Eh, fue entonces cuando más o menos el hospital empezó a, a tratar a, a ofrecer ayuda psicológica a, a los trabajadores eh, mediante grupos de WhatsApp, eh, consultas, llamadas telefónicas. Eh, eran trabajadores que, como ya he dicho anteriormente, era la mitad de la plantilla la que estaba allí. Estábamos haciendo muchas más horas de las que estábamos acostumbrados a hacer, por tanto, el cansancio era importante. Pero creo que lo que más eh, nos tocaba de, de cerca era la fatiga emocional, la fatiga eh, psicológica. Eh, por otra parte, el Servicio de Salud Mental del Hospital empezó a elaborar un, un estudio con, con el título de, del impacto emocional sobre la pandemia de los trabajadores sanitarios que se llevó a cabo entre marzo y abril. Eh, se nos pasaron los cuestionarios y pudimos eh, cumplimentarlos. Y el día 9 de junio nos presentaron ya los resultados y nos dimos cuenta de que realmente el, los datos eran más impresionantes de lo que realmente aparentaban. Eh, entre u, algunos de los datos que, que se barajaban eran que el seten, más del 70% de los trabajadores de, del hospital tenían síntomas de ansiedad y que más de un 60% de los trabajadores también presentaban síntomas de, de depresión. Bueno, ahora mismo en Igualada han bajado el número de contagios. Tenemos ahora ya camas libres en UCI. Bueno, seguimos aún con miedo. Miedo a una segunda oleada que vamos viendo que poco a poco va creciendo porque están subiendo otra vez el número de contagiados. Por suerte, la mayoría de compañeros ya se han podido reincorporar en el trabajo y, por tanto, el resto que que estuvieron al pie del cañón, eh, han podido empezar a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones para poder desconectar y poder eh, volver un poquito a la normalidad. Otros como yo, de momento aún no hemos podido disfrutarlas, esperamos poderlo hacer eh, muy pronto si la situación lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias, Amón por compartir tu experiencia, además de, pues bueno, todos los profesionales sanitarios han sufrido mucho, pero las unidades de cuidados intensivos eh, ya son unas unidades de, de un estrés mayor y en estas circunstancias, pues más todavía. Después continuamos hablando contigo y damos paso a Gema Morales, auxiliar de enfermería de la Fundación San José de Madrid. Gema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien has dicho, soy GEMA, trabajo aquí en la Fundación Instituto San José, pero mi trabajo lo realizo en la UCP, la Unidad de Cuidados Paliativos. Cuando me comentaron en hacer este tipo de, de trabajo o, o de charla, eh, tenía un batiburrillo de sentimientos y de emociones que no sabía cómo gestionar ni cómo contar, igual que hemos... Tenido, imagino que todos, los profe eh, profesionales sanitarios, muchas subidas, muchas bajadas y, y no sabía cómo plantearlo. Eh, no sé realmente cómo empezó, ni cuándo, en fecha, lo que sí sé es cómo. Eh, empezamos con, ¿hace falta mascarilla? No hace falta. ¿Hace falta una bata? No hace falta. Se hacen PCR a paciente solo con, con sintomatología y de repente Dar la voz de alarma una paciente que teníamos, que, que teníamos era muy cercana a nosotros, que sin ningún síntoma, su, su, o sea, el, el trabajo en cuidados paliativos pues estaba totalmente gestionado y, y se iban a una residencia. Se le hace una PCR y da positivo. Ahí todos, el, el, el contacto en, en cuidados paliativos con los pacientes es muy cercano y ahí nos quedamos un poquito como uff ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos va a pasar? Y ahí fue un poco el punto de inflexión entre la incertidumbre y ahí llegó un poco el miedo. Eh, eh, cuando dicen que cómo nos apoyamos, aquí en, en nuestra unidad hacemos... Antes del COVID siempre hacemos una reunión entre todos. Hablamos de los pacientes, de sus familias, de cómo se sienten, el acompañamiento. Entonces, como que estamos acostumbrados mmm, a cuidarnos entre nosotros. En uno de los miembros de nuestro equipo es nuestro compañero Roberto, que es psicólogo, y eso de, de hablar, de gestionar, de, de, de poder hablar lo que uno siente, lo hacíamos antes del COVID. ¿Qué ha pasado? Que cuando empezó todo esto en pleno auge, Roberto vio que algo no estaba funcionando, porque todos estábamos... Empezaba enfado, miedo, ya el hablar del paciente, sus familias ya no estaban, era como mucho protagonismo nuestro. Entonces, él decidió hacer DIVIFRIM eh, el grupo de desahogo emocional, no solamente en nuestra unidad, sino en toda la fundación. En un principio, cuando empezaron estos grupos, eh, hay gente que decía, a mí esto no me vale para nada, porque había mucho enfado, había otra gente que decía, yo no sé, otra gente decía, qué bien me siento... Pero poco a poco fuimos dándonos cuenta que, que ese desahogo nos estaba viniendo muy bien emocionalmente a todo el equipo. Todo el equipo y la fundación, el resto de participantes de, de esta casa. Cuando empezó esto, a mí mucha gente me decía, bueno, en cuidados paliativos estáis acostumbrados a, a la muerte, a que la gente se vaya. A, primero, yo no me voy a acostumbrar nunca. Y segundo... Eh, esta unidad, si algo se caracteriza, es por saber acompañar al final de la vida. Y, y no podíamos hacer nuestro trabajo bien hecho. No porque teníamos, cuanto mejor estábamos un EPI puesto, los pacientes no te veían. No te veían tu sonrisa, no te sentían, no podías quitarte un guante, tocar esa mano. O sea, ese trabajo bien hecho, que es al que llamamos nosotros acompañar hasta el final, fue imposible hacerlo. Eh, utilizamos otros recursos que se nos iban ocurriendo, pues ponernos el nombre de los epi ponernos unas caras, mmm, nuestros motes, pues yo soy la Rizos. Entonces era como... Mmm, y buscar algo que a nosotros como equipo mmm, nos valiera a la hora de trabajar. Me emocionan tanto porque es que se empezará a recordar otra vez todo lo vivido que... Bueno, entonces eh, tuve una sensación de impotencia a la hora de trabajo, mezclada con miedo. Yo cogí el COVID, llegar a casa y el simple hecho de cuando dicen la frase de cuidar, hay que cuidarse, es excepcional y la llevamos como muy nosotros a cuestas. ¿Cómo podías cuidarte si llegabas a casa y no te podía abrazar tus hijos? ¿Cómo podías cuidarte si a tu familia no la veías? O sea, las cosas mínimas no podíamos hacerlas en cuestión de cuidado, entonces nos hemos cuidado el equipo. El equipo venías, un día lloraba un, otro día lloraba otro, con esto no puedo, bueno, venga, hoy puedo yo que vengo más fuerte. Entonces, a nosotros nos ha caracterizado siempre el apoyo que hemos tenido en equipo. Pues cuanto más eh, en, en esta, algo que era lo veíamos tan obvio dentro y fuera que, que bueno, pues mmm, gracias a, a, al apoyo emocional, tanto pues, a lo que es profesional, decir, hacemos estos grupos, se pudo hacer y si no, pues bueno, nuestro día a día es un poco, un poco así. Eh, la frase de para poder cuidar hay que cuidarse. Me la has quitado desde el principio que la has dicho, porque es una frase que es mmm, excepcional. O sea, si tú personalmente estás bien, vas a cuidar bien. Si tú personalmente tienes miedo, no cuidas bien y el miedo de lo voy a coger, no lo voy a coger, aunque es verdad que el personal sanitario siempre tenemos aparte de que nos descuidamos, a eh, la incertidumbre, el, el no saber qué va a pasar después, eh, pues hizo mella, mella en la que todavía está, mella en la que cuando yo me recuperé y hablé con mi médico, yo me noto un poco, no sé si será ansiedad o es que realmente no respiro bien, y me decía, mira gema el 90% de la gente que me llama ahora tiene una ansiedad, que está con medicación, que está, vamos a probar, y realmente a mí me ha ayudado el venir y este margen que nos ha dado ahora el COVID de, pues vienen, se hacen PCR, son negativos, el poder llegar, el poder sentarte, ¿qué tal estás?, el que pueda venir alguien de su familia y ese familiar decirte cómo y, y cuándo puede estar con él. A mí personalmente, y bueno, al resto del equipo, nos ha dado una tregua que veremos a ver, o sea, a nivel emocional, un poquito mejor y, y nuestras mmm, necesidades básicas para tener una buena estabilidad emocional para mí es eh, estar seguros en el trabajo, estar protegidos y estar cuidados en todos los aspectos de estas tres palabras y por último pues, pues coger fuerzas para lo que venga, cada uno como pueda cogerlas, seguir apoyándote en el equipo que tienes y, y nada, y seguida el, el aquí y, y el ahora. Nada más. Muchísimas gracias, Gemma, por acercarnos a, a tu experiencia en estos momentos de final de vida. Te has emocionado y seguro que más de uno también. Y bueno, si os parece, ahora podemos pasar a, a poder dar respuesta a algunas de las preguntas, que tenemos preguntas así bastante interesantes en el chat. Eh, bueno, primero de todo, eh, podríamos empezar, es verdad que hemos hablado de cómo hemos hecho hasta este momento, ¿no? pero pues como decíamos, esto no se acaba, nos vienen tiempos de incertidumbre, de cambio, y, y, y vamos a ver cómo podemos afrontarlo, ¿no? Eh, primero para tony pero después también a ver qué pensáis Ramón y Gemma. Eh, ¿cómo pensáis y qué estrategias y recomendaciones eh, podríamos dar a las organizaciones sanitarias para mejorar este cuidado de los, de los profesionales? ¿no? Porque nos has dado unas recomendaciones para el cuidado personal, pero también hay una responsabilidad de las organizaciones sanitarias de cara a poder cuidar a los profesionales. tony Sí, estoy absolutamente de acuerdo que hay una responsabilidad de, de las administraciones, de las organizaciones sanitarias. Hemos hablado de la responsabilidad de cada uno de los profesionales, pero en este caso, la de las organizaciones sanitarias pasa por también aceptar eh, esta nueva situación y también aceptar la vulnerabilidad que tienen las organizaciones eh, sanitarias. En mi corta exposición de antes, He hecho un comentario, y es que muchas de esas organizaciones sanitarias, ya antes de la pandemia, eh, podrían ser calificadas de poco sanas en, en cómo funcionan. Yo creo que hace falta también revisar eso. Otra cuestión muy importante que me, me hace ser un poco optimista, y tiene que ver con las demandas que no se han hecho de intervención en equipos, no solamente demandas que provienen de los propios profesionales, de los miembros de un equipo, sino de los propios gestores y gerentes de, algunas de algunos eh, establecimientos sanitarios. Eso me parece muy valiente y me parece muy adecuado. Y significa un nivel de complicidad eh, también con los profesionales muy importante. Pero, por supuesto, eh, también una predisposición a la crítica que pueda venir de abajo o de los lados. Yo creo que estamos ante una de las lecciones que nos va a traer esa pandemia, que es estimular nuestra humildad. Eh, y no solamente la de los profesionales, sino también la de los gestores. Yo creo que hacen falta dosis de humildad y dosis importantes de autocrítica. No todo vale, no todo vale. Tenemos que intentar hacer las cosas con la mejor intención eh, pero también con la mejor forma, hablar, consensuar ante una situación que no tiene precedente para ninguno de nosotros, ni para los gestores ni para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos en este encuentro hemos vivido una pandemia como esta? Ninguno de nosotros. Por tanto, hay que ser un poco más prudente, un poco más modesto, un poquito más humilde. Creo que en cualquiera de las iniciativas, por lo menos desde la Fundación Galatea que eh, estamos desarrollando, es muy importante la implicación de los responsables sanitarios y de los gestores de establecimientos sanitarios y también de los jefes de equipo o jefes de servicio. ¿Este no es un tema que resuelven solo los profesionales? Está claro que no. Eh, Gema, Ramón, vosotros, en vuestra experiencia, ¿qué, ¿qué rescataríais de aspectos de buena práctica ¿no? en cuanto al cuidado? ¿Y qué pensáis de lo, de lo que habéis llevado hasta ahora, de vuestra experiencia hasta el este momento? ¿Y de qué manera pensáis que se podría mejorar desde las instituciones en las que trabajáis? Bueno, primero de todo, eh, el hecho de haber estado eh, al lado de los pacientes COVID en los que no se les permitía visitas, eso ya fue una... Eh, una medida eh, muy cautelar, pero a la vez necesar, necesaria, que ellos necesitaban ese apoyo familiar y somos nosotros los que se los acabamos dando. Aquí viene la muestra de, de humildad, como muy bien ha dicho Tony, por, por parte nuestra hacia los, los pacientes, el dirigirles, el poder acompañarles, ya sea hacia un final de vida, o ya sea para la, la sanación del, del paciente. Eh, yo creo que desde, las, eh, desde la, los centros creo que se podría haber sobrellevado el, la, la pandemia de otra forma. Es decir, eh, no tener un trabajador eh, forzado de horas, que ya sabemos que es complicado en la situación en la que estábamos, lo estábamos haciendo muchísimas más horas, de las que realmente una persona puede soportar con unos un, días que estás en casa sí pero no puedes estar con la familia tienes que estar aislado yo por ejemplo vi, no vivo eh, con mi familia eh, me estuve pues cuatro meses sin verlos y creo que esta situación el solo poderlos ver el solo hubiera cambiado eh, lo que no podía hacer era, por un día que tenía de fiesta, irme para casa, porque era exponerlos eh, sin, sin motivo. Entonces, yo creo que en, en este caso el centro hubiera podido reforzar y dar la ayuda mucho antes de lo que se estuvo dando. El, el soporte emocional hubiera podido llegar mucho antes. ¿Y piensas que con el soporte emocional que, que están ofreciendo en tu centro ahora en este momento es, es algo que valoráis positivamente? ¿Pensáis que, que, que habría algunas otras intervenciones que os vendría bien? No, ahora mismo yo creo que se está enfocando muy bien, cómo como se está enfocando. Eh, pero como ha dicho antes Tony también en la presentación, eh, quizás somos nosotros los que nos cuesta un poquito el pedir ayuda. El, el pedir ayuda y el... Saber que necesitamos ayuda. Como he dicho antes, en, en el momento que estás puesto en el trabajo, no te das cuenta hasta que tienes dos tres días que desconectas y te das cuenta de cómo realmente estás afectado, cómo realmente necesitas ese poquito de ayuda que te puedan ofrecer, ya sea desde el centro o mirártelo desde, desde otra vez antes. Muchas gracias, Ramón. Y Gemma, ¿tú qué nos puedes decir desde vuestra experiencia en la Fundación Instituto San José, desde vuestro equipo? Ahora, eh, yo quiero añadir que nosotros hemos tenido un esfuerzo añadido. Nosotros no quisimos cerrar eh, el hospital a visitas tajantemente. A ver si me explico. Eh, hacíamos y valorábamos bien al, al paciente en situación de ultimísimos días sí que hemos ayudado a un familiar a venir, le vestíamos con ese equipo que a veces pues nos ha costado tener a nosotros para que pudiera despedirse de su familia. Eh, ha sido un esfuerzo el cual ahora, cuando ha dado un poquito de margen, seguimos llevando a cabo. Turno por turno vamos cambiando visitas, eh, siempre que sea el mismo familiar, pero eso es un esfuerzo añadido el que tenemos que hacer testando a familias, eh, viendo cómo está el paciente hora a hora, porque en un turno de mañana puede estar bien y de repente en un turno de tarde no, y llamar y valorar para que siga ese paciente hasta el final eh, con un buen morir. Entonces es algo que, que sé que en otros hospitales había una carga de trabajo porque no venían familias, nosotros teníamos la carga añadida, que queda fea la palabra carga, pero era un poco de, de decir, vamos, tenemos que seguir trabajando con esa familia para que el paciente acabe sus últimos días, pues, pues como hemos intentado siempre trabajar, el intentar hacer el trabajo bien hecho. Entonces, pues, pues eso, el, el esfuerzo un poco en general de, de los trabajadores de este hospital, que incluso con menos medios, más medios, hemos intentado que esa humanización, tener la constante cada día. Gracias. Y en cuanto al cuidado de los profesionales en, en la institución, sí. eh, además de lo que has hablado del grupo que se creó, ¿qué rescatarías y cómo piensas que se, que se podría mejorar desde la organización? Eh, yo creo que, a ver, el resto de la fundación hizo el, el esfuerzo que no tenía que nosotros desde paliativos lo tenemos. El, el que pudiera el psicólogo hacer ese, estos mm, grupos de trabajo de los que os he hablado. Nosotros, por el tipo de unidad que somos, eh, em, si algo nos mm, caracteriza un poco es que somos demasiado... o sea, que, que como que vomitamos todo muy pronto para poder ayudarnos entre nosotros. Nosotros, lo que os he comentado desde el principio, las reuniones de equipo, aparte de ser... De hablar de lo primero, el paciente y su familia, es un desahogo emocional continuo, de todos los días. Entonces nosotros cuando en un principio empezó esta pandemia, no nos podíamos reunir, dijimos que aunque fuera guardando distancia, con nuestra doble mascarilla, esa reunión íbamos a seguir haciéndola. Es nuestro... Mmm, Método de trabajo el que nos ha ayudado y gracias a ello hemos superado, estamos intentando superar cosas muy muy duras. Parece que el trabajo en equipo ha sido un pilar fundamental para poder afrontar total. los retos de cuidados para los pacientes, pero también para el cuidado propio de los equipos y de los profesionales. ¿no? Total, total. Muchas gracias Gemma. Eh, Toni, lo, lo hablábamos, ¿no? Esta dificultad para, para pedir ayuda. Tenemos la, la impresión de que la demanda, la demanda que ha habido de atención por parte de los profesionales, no ha sido la esperada. Yo tengo la impresión ¿no? que, que ha sido, en realidad, bastante baja. No sé cómo, cómo valoras esto y qué piensas, ¿no? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer? Por, por, por esta necesidad de cuidarse para poder atender a, a la población de la manera que, que, que tenemos que poder atender. Eh, tu, tu impresión es compartida, la comparto contigo y también compartida con los coordinadores o responsables de otros dispositivos que se han puesto en marcha en España a nivel hospitalario o de áreas básicas de salud, eh, U otras instituciones. Eh, con con los, esos coordinadores con los que he tenido ocasión de, de hablar también tienen esa percepción. Ha llegado mucha menos, pero muchísima menos demanda de la prevista. Eh, y aquí voy a permitirme muy brevemente eh, hacer referencia a algunas hipótesis. Una, no pongo orden, ¿eh? Una puede ser esa especie de disociación que a veces los profesionales de la salud. Tenemos. Tú lo comentabas en la previa también, Luisa, es decir, esto no va conmigo, yo tengo que estar aquí atendiendo al, al, al enfermo eh, y no me planteo, no me hago ninguna pregunta sobre si yo estoy bien y puedo hacerlo y puedo hacerlo en condiciones. Eso puede ocurrir. Otra, otra hipótesis es eh, la idea esta de invulnerabilidad, o sea, a mí no me va a pasar, yo aguanto, yo soy fuerte. ¿Eh? Yo soy un profesional eh, y, por tanto, esto no va, no va conmigo. Otra hipótesis es la del estigma. Es decir, si yo me muestro vulnerable o muestro mi debilidad desde un punto de vista emocional o alguna señal sobre mi eh, salud mental, Puedo ser etiquetado o mal visto eh, ya no solo por el paciente, sino por los compañeros o por mi, mi jefe de servicio, etcétera, etcétera. Hoy aún, lo sabemos y lo creo que lo compartimos, hay importantes estigmas eh, sobre lo que puede ser un, un trastorno emocional. Eh, otra hipótesis es la de la diversidad de ofertas. Es decir, y creo que eso es bueno. Como nos ha explicado Ramón, en su, en su lugar de trabajo pusieron en marcha un dispositivo. Gema también nos lo ha dicho, pusieron en marcha también su, su propio dispositivo. Y eso yo creo que ha venido bien, porque ha diversificado y ha ampliado un poco la, la demanda, no se ha concentrado en, en, un, en un solo lugar. ¿no? Y luego, un tema que al principio de la presentación he, he dicho, ¿no? la mayoría de profesionales de la salud, están como, estamos como programados, como educados para, para ayudar al otro. Pero la idea de, de que nosotros, nosotros podamos tener alguna dificultad en lo emocional es algo que, que, que es ahora que lo vamos a ver de una manera mucho más evidente. No estamos educados para eso. También es verdad que a veces, y ahí voy a hacer una interpretación un poquito más fina, ¿no? a veces la propia sociedad, por decirlo así, prefiere vernos a los profesionales de la salud como invulnerables para que puedan atender bien a, a nuestros problemas. Fijaros lo que os he dicho al principio también, la percepción de mala salud mental del profesional de la salud es superior a la de la población general. Yo creo una lección más, ¿no? Tenemos que revisar la importancia y la trascendencia de las emociones, ya no solamente a nivel de población general, sino en especial de los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre eso? A nivel individual, eh, Luisa, la pregunta, a nivel individual, un poco yo creo que lo estamos revisando. A nivel de equipo, y la experiencia de, de Gema me ha, me ha parecido especialmente interesante porque han querido incluso romper esquemas, con el riesgo que seguramente eso conllevaba admirable, pero a nivel de equipo eh, ahí hay un trabajo muy importante a hacer fijaros, cuando un equipo interdisciplinar de un hospital, de un área básica, funciona es factor protección de protección de la salud mental individual y del propio equipo, pero cuidado ocurre como con las familias cuando el equipo no funciona o está fracturado o está enfrentado destruye destruye, no genera eh, buena salud mental, genera mala salud mental individual y colectiva. ¿De qué depende? De sus miembros, pero también depende de la organización, depende del líder, del jefe de servicio, del adjunto. Ahí hace falta, y esto para mí es un aspecto absolutamente clave y perdonarme la vehemencia, hace falta mucha conciencia, voluntad y decisión que yo voy a poner para que mi equipo funcione. Y cada uno de los miembros de mi equipo tiene que hacer lo mismo. Es básico. Tenemos una pregunta muy interesante también en este sentido que, que hacían a, a Ramón y Gema y también te la hago a ti. ¿Pensáis que, que el líder del equipo debería tener algún tipo de formación especial para también ¿no? poder tener en cuenta estos aspectos del cuidado del profesional? Eh, tener esto que, que funcione en, de manera integrada, no solamente cómo funciona el servicio, sino la salud también de los profesionales y cómo estamos trabajando en ese sentido. Y ahí voy a ser muy contundente, Luisa, de la misma manera que he dicho que cuidarse eh, no es una opción, sino que es una exigencia ética y deontológica. También creo que para el líder, para el jefe de servicio, estar formado y tener habilidades para manejar el equipo no es una opción. Estar bien preparado desde el punto de vista técnico, competencial, médico, no es suficiente. Hoy la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social es también un trabajo relacional es hacer bien mi trabajo cuidando la relación. Por tanto, para mí, un buen líder, un buen jefe de servicio, es el que también tiene la capacidad de ser consciente de la vertiente emocional, la suya y la del de equipo con el, con el que trabaja. Muchas gracias. Gemma, Ramón, ¿queréis compartir algo en este sentido de, sobre los líderes que os habéis encontrado en, en vuestras unidades? Eh, yo quiero, quiero decir que si nuestros líderes, por desgracia uno de ellos ya no está con nosotros. Nosotros hemos tenido ese pesar en menos de un año de tener que vivir esto, aparte del COVID. Era nuestro coordinador y ha sido el capitán de este equipo. Gracias a él, médico y coordinador de esta unidad, y a Mónica Dones, mi supervisora por la cual estoy yo hoy aquí. Eh, este equipo es el equipo que es. Estoy totalmente de acuerdo que si un líder rema contra corriente, rema con todo esto que está pasando, eh, el equipo funciona. En este caso, nosotros, Mónica, porque sigue estando aquí, pero eh, él, cuando todo empezó, esto empezó, eh, le echaba mucho de menos porque era el mástil fuerte. Era el, el al, al que todos nos agarrábamos, era, aparte de ser un tío grande en todos los sentidos, físicamente era el, el, el, el que llevaba el equipo. Entonces, bueno, pues esto al final, pues, pues Mónica ha tirado el carro y entre todos hemos tenido que hacerlo cuando estábamos acostumbrados a que nos llevaran un poco. Entonces estoy totalmente de acuerdo, si no hay un buen líder, no hay un buen equipo. Muchas gracias, Gema, y enhorabuena por cómo, cómo estáis enfrentando toda esta situación y cómo trabajáis ¿no? en vuestro equipo. Eh, no quedan demasiadas preguntas ya por el chat. Eh, como conclusiones así más importantes, eh, destacar algunos highlights ¿no? que han salido. Me ha gustado mucho el cuidarse no es una opción, es una exigencia ética y esto lo tenemos que tener eh, como un lema, no nos podemos olvidar de ello. La responsabilidad de la organización de pensar y de, de cuidar a los profesionales para que puedan estar en las mejores condiciones para, para poder realizar este trabajo, la necesidad esta de aceptar con humildad que, que podemos seguir mejorando y, y aprendiendo, ¿no? escuchando a, a los profesionales. Sí que ahora si os parece podemos dar paso para alguna intervención de los ponentes por si han quedado con alguna, eh, algún comentario más que quieran, que quieran compartir antes de despedirnos. Y si, si os parece empezamos por Toni. No, eh, la verdad es que es una sensación ambivalente ¿no? la de haber estado escuchando eh, muy atentamente a Ramón y a, y a Gema y también haber sentido una cierta emoción por lo que han explicado los dos eh, desde su particular trinchera. Eh, y les mando un abrazo muy fuerte. Ramón. Bueno, básicamente dar las gracias por poderme uh, expresar ¿eh? y poder también dar un poquito mi visión de, de las cosas, de cómo lo hemos vivido y ver y leer por el chat que mucha gente también está en las mismas situaciones que hemos estado nosotros. Eh, te da un poquito de, de sentimiento de colectividad y como hemos dicho, que el colectivo es muy importante para poder... Eh, superar estas, estas situaciones. Muchas gracias, Ramón. gema. ¿El, el micro. Que gracias por haberme dado esta oportunidad. Eh, he intentado hablar un poco eh, en nombre de, de todo el equipo de profesionales y que ser vulnerable no es ser débil. Que, que muchas veces se nos olvida. Te parece que tenemos que ser todos súper fuertes. Nada, que gracias y por haberme dado esta oportunidad y, y ya está. Y espero haber aportado mi granito de arena y que todo el mundo cuando vea a alguien vestido de blanco empatice un poquito más y nada más. Bueno, comentaros que el chat está lleno de agradecimientos por vuestra magnífica intervención y por compartir ¿no? desde vuestra experiencia. Eh, mucha fuerza y mucha energía para, para lo que queda y, y a cuidarnos, que podamos aprender unos de otros y nada más, nada más que decir ahora os aparecerá en pantalla eh, la programación de los próximos webinars que tenemos agendados en la plataforma para que os podáis anotar a los que consideréis más interesantes, tened en cuenta que también en, en la web tenemos a disposición los que ya se han realizado y están las grabaciones, la de este también estará y nada más, muchas gracias, un placer haber podido compartir este rato con vosotros y que nos hayáis acompañado.